24 muertos por teteos en los últimos tres meses. De uh, una guerra se han pedido tanta gente. Los famosos teteos, como se conocen, los encuentros de personas en los que regularmente se escucha música a alto volumen, se baila, se bebe, se usa juca, fueron escenarios de 22 muertes en Trifulca en las que otras 24 personas resultaron heridas. Entre las víctimas mortales hay tres mujeres. Las tragedias más recientes ocurrieron en la madrugada de este lunes en Santiago y San Pedro de Macorís, en las que tres jóvenes murieron a causa de heridas de armas de fuego y de armas blancas. Para el psicólogo y terapeuta familiar Luis vergués estos hechos obedecen, entre otros factores, a que en este tipo de encuentros se pierde la asunción de responsabilidad debido a que el comportamiento de los asistentes se relaja, sumado a la situación de riesgo que representa el desenfreno, la imprudencia y el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. De su lado, para el psicólogo Celedonio Jiménez, la escalada de violencia en los teteos está estrechamente vinculada al contexto que vive la sociedad dominicana por la pandemia del COVID-19, que está acompañada de otra cosa, representando si eres limitaciones de horarios y de reuniones. Pero lo más chulo Se es que, que el piquinini está ahí. Pero lo más chulo, lo más chulo es que los teteos siguen. A pesar de que el toque de quedas a las 11. Sí, porque y la, la gente no conocía esa parte. A lo mismo, estaba hablando con un amigo anoche que la pandemia llevó a las personas a beber al lado de una música antes no lo hacía, porque antes se a al la, lado los negocios. Todo el mundo a cortarse. Sí. Pero ahora va a ser al lado, pero vamos vámonos para, de, para en la, la familia que tiene dos, un musicón y un freezer, un freezer hasta las 6 de la mañana. A la seis de la mañana. Güey, ahora hay más trabajo o sea, para dale los Teteo. Militares. Teteo, Oye, lo teteo hay, ese muchacho, teteo. eh. Teteo. Villalona, <risa> Villalona produ DJ Villalona. DJ Villalona. Ay, mamá, me coltaron. ¿Qué Adoni de qué? <risa> ¿Qué de Villalona? <risa> <risa> Señores, no, eso es, eso es. No, lo lo, lo Teteo que se, se están saliendo de control. Sí. Este eh, mucho lo, la mayoría de muertos jóvenes. Y los, a, y los accidentes han sido accidentes, por los teteos. Sí, aquí hubieron o sea, un accidente. El te teteo es algo nuevo que no lo va a quitar nadie, porque cuando siguen a la discoteca y se queden así, van a hacer un loco en el fulano, sí. que tiene dos freezers llenos de cerveza, llenos vamos de cerveza? para allá. Rumba, eso es lo que pide el, el cuerpo. cuerpo, rumba. Ahí rumba. Uh -huh. como la familia con los brazos. Ay, ay. Ay. Ay. Ay. Atención. Ay. Atención vecino, te sabes a Chepa. Te salvaste a Chepa. No, no, esto es increíble, señor. No, pero mira, eso es alarmante. 23 muertos, 24 heridos en tres meses, producto de, de, de los teteos. Sí. ¿Y entonces, en una discoteca sí. no han matado 24 gente en tres meses? No. En un. A año. nivel nacional. Nunca se está saliendo de control entonces hace rato y ya no tiene control. Y, y, y, y ahí si sí la policía se mete a controlar eso porque entonces dicen que no. la policía no. abusa de Ajá, pueblo abusa, ni, en un de eso no ha sido al la policía. principio cuando yo andaba en toque de queda en, en, en, entre medio de la pandemia cuando la policía penetraba a los barrios salía la gente me tiraban bombas <risa> me maltratan el niño <risa> me le dieron el caco <risa> Ay, la policía está abusando, me rompían la puerta. ¿Dónde estaba el niño? Ay, si el qué, niño estaba ahí. ahí no sé, ¿sí? mía, me la roban. Me la, me la rompí. En, y la <ríe> gente vivía loca. Pues yo mismo, que, que soy reportero también. Eso era todos los días. Una, la gente quejándose en los barrios que la policía está metiendo para acá. Dejó El de niño meterse. es bien. El niño es bien. Él lo más rompido que de cada bueno, niño es bien. Sí. Dejó de la policía de meterse. Se jodió todo. Se salió de control ah. la situación en los teteos. ¿eh? Eso es increíble. Sí. Bueno. Sí, en la famosa curvita, en, la, en, en esas esquinas que los, los tiros andan a lo loco. No, pero ya que tú, tú me quieres tú? llevar, No, por eso es de... Ay, noche, de ay, ¡Ay, ay! ¡Ay, qué lento! ¡Lo a a esa experiencia! Ay. La tiró, yo, no, tío. Vivir la adrenalina. Tira. Ay, ay, no, que vamos a un ay, reportaje. Mía, se, ay, mía. Dios te me cuida y me protege en la calle. Uy, pues ese señor lo quiere llevar a... Sí, pues, sí, malinterpretan todo. Señores, tira. esto es hasta mañana. Muchas palabras. gracias por su sintonía.